Continuamos con la línea de ayuda y Brenda Casas. La siguiente pregunta viene de Álvaro. Brenda, ¿qué otros programas de asistencia al enganche pueden ofrecer? Gracias Álvaro, buenas noticias. Somos expertos en programas de asistencia al enganche y ofrecemos varios programas como por ejemplo el programa Homes Possible. ¿Cómo funciona Home Possible? Bueno, eh, Home Possible ofrece al comprador un monto de hasta el 5% del valor del préstamo que puede ser utilizado hacia el enganche y los costos de cierre. Y aún mejor es que no es un préstamo, es completamente gratis y nunca tendrán que pagarlo. ¡Wow! Esto es un programa increíble. ¿Y cuáles son los requisitos? Bueno, se requiere un puntaje de crédito de 640, vivir en la casa como príncipe, eh, residencia principal y es muy importante trabajar como un prestamista calificado para el programa como nosotros. Hemos ayudado a muchas familias y sabemos que cómo cerrar estos préstamos exitosamente. Este programa tiene muchísimas ventajas. Llame a Brenda Casas ahora mismo en el número en pantalla y recuerde que las primeras 50 llamadas recibirán un crédito de $1,000 para los costos de cierre.